Hola amigos, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes un día más, está buenísimo aquí el, el clima en Budapest, estoy en la Margaret Island, eh, que es básicamente una isla que está en medio del río Danubio, aquí en Budapest, como pueden ver ahí está el río, y bueno pues es básicamente una zona, una área verde que es gigantesca, y está muy bueno. Eh, y bueno el día de hoy es que yo quiero compartir con ustedes algo bastante bastante útil porque bueno ustedes saben que yo trabajo de casa tengo páginas de internet tengo negocios en línea y es la forma en la que vivo y siempre trato de buscar cosas y herramientas recursos que puedan servir para que puedan ustedes también empezar a crear un ingreso extra de forma pasiva eh, sin hacer mucho ¿no? y yo sé que muchos de ustedes trabajan y hacen, ejercicio, y hacen ejercicio y estudian y también hacen ejercicio y bueno yo sé que a veces es un poco difícil para ustedes el hecho de empezar un negocio o crear algo más grande entonces eh, estos recursos que les comparto, bueno son simplemente cosas muy sencillas que ustedes no requieren mayor esfuerzo para poner en marcha y que les pueden generar un poquito de ingreso cada mes y que bueno, eh, si juntamos un poquito, un poquito, muchas veces pues ya, sea, ya no es un poquito, ya se hace mucho, no y bueno en esta ocasión les traigo una aplicación que les paga por hacer ejercicio y bueno yo sé que ustedes muchos dicen, ay no, qué flojera, vamos a hacer ejercicio, no, no, no, esta aplicación está buenísima porque por el simple hecho de correr o incluso caminar la aplicación te paga. Y entonces está increíble porque todos caminamos, ¿no? Aunque sea, aunque sea un poquito. Caminamos para la escuela, caminamos para el trabajo, caminamos para aquí para allá. Eh, en mi caso yo camino un montón porque, bueno, me gusta caminar. Es, es, es como una terapia. Entonces, eh, estuve probando esta aplicación por un mes ya. Y es una maravilla. No, no tienes que hacer absolutamente nada. Pones, instalas la aplicación en tu celular, le permites que, eh, bueno, que se conecte al, a, a los sensores de movimiento de tu celular, pones el celular en tu bolsillo y haces tus actividades normales, ¿no? e incluso este, si vas a bailar o si vas a, a, a realmente hacer ejercicio, pues también lo toma en cuenta y entonces la aplicación es capaz de determinar la distancia recorrida usando el GPS de tu teléfono y es capaz también de darse cuenta si estás caminando o si vas en coche, así que no hay forma en la que puedas hacer trampa de que Ay, me subo al coche y a ver este, que me paguen de todos modos no, no, no se puede eh, pero vaya, si tú lo haces caminando pues ya es bastante digo, da que te paguen por eso ya es bastante bueno ¿no? y bueno además obviamente la aplicación tiene algunas otras eh, características en las que puedes invitar a, a amigos a que se unan y te pagan a ti por eso también y bueno también te pagan por ver algunos anuncios de publicidad en caso de que estés interesado entonces como les dije yo estuve probándolo probando esta aplicación por un mes y eh, bueno a, apenas eh, intenté sacar el pago saqué 40 dólares eh, pero bueno como les dije estuve caminando yo camino un montón entonces todos los días salgo a caminar Uh, y no es una aplicación que les va a hacer millonarios, no es una aplicación que les va a pagar este, lo que les paga un empleo o, que el, o un negocio pero como les dije, de poquito a poquito se llena el cochinito, entonces yo creo que eh, no, no te cuesta nada, es una aplicación que solo instalas y sigues tu vida como hasta ahora y un día al final de mes checas y a lo mejor ya tienes ahí 10 dólares 20 dólares, 40 dólares, lo que sea uh, incluso lo puedes dejar ahí, esperar un año y a final de año a lo mejor ya, te puedes, ya tienes una cantidad mucho más, mucho más grande, ¿no? Entonces este, les voy a dejar el link en la descripción para que vayan ahí, descarguen la aplicación, se inscriban y le empiecen a usar. Y para que ustedes empiecen a hacer eh, algunos centavos extras que a nadie, a nadie le cae mal, ¿no? Y bueno, eso es todo. El video fue muy rápido. Nada más quería pues, platicarles sobre esta buena opción. Y bueno, les voy, a dejar, les voy a dejar esta aplicación que es la, como la principal y les voy a dejar otras opciones que son aplicaciones similares pero que ellos no te pagan, eh, a veces, bueno, más, más bien, te pagan eh, no con efectivo, pero te pagan ahí, puedes cambiar los puntos por algunos artículos, eh, incluso teléfonos celulares y cosas así que también es bueno, ¿no? Um, y también les voy a dejar una aplicación en la que es todavía más interesante porque... Eh, en esta aplicación tú puedes meterte como a una clase de apuesta, ¿eh? en donde tú dices, eh, por, por ejemplo, hacen grupos y los grupos dicen, dicen, ok, el reto es que el, durante dos días seguidos eh, camines eh, 15 mil pasos y después los siguientes dos días camines 17 mil pasos y después te tomes un día de, eh, este, para descansar. ¿No? eso es un ejemplo ¿no? y entonces ese es el reto y entonces tú te metes inscribe, te inscribes con la cantidad que te dicen que te va a escribir y pues, digamos que se hace como una, una clase de, una de, un depósito de todas las personas que se inscribieron y todo el dinero que se eh, recaudó y al final, después de, el, de que se termine el reto, los que lo lograron eh, se dividen eh, toda la pues, digamos todo el botín, ¿no? se lo dividen y está increíble también es una muy, una muy buena opción si les gusta ser activos, si les gusta si están realmente comprometidos a hacer ejercicio, Les voy a dejar ahí para que, la me, para que el, se suscriban y pues que sirva de algo esa actitud y esa actividad física que, que generan todos los días en fin, eso es todo, espero que les haya gustado el video eh, y bueno aquí les voy a dejar un ejemplo súper sencillo de cómo eh, funciona la aplicación Y bueno, eso es todo Nos vemos en el próximo video Un abrazo, chao, chao Hola amigos, ¿cómo están aquí? Como les había comentado antes Les quiero mostrar simplemente cómo funciona la aplicación Y bueno, vamos a ir aquí A la aplicación donde está Aquí en Fitness and Money Nos metemos a esta que se llama Rantopia Y bueno, aquí pueden les aparece En la pantalla principal la actividad que tienen Que esta es mi actividad, por ejemplo Um, y luego si en la parte de abajo Hay tres iconos Si le dan en medio el pie eh, Aquí desaparece Bueno esta que es la pantalla de SPC Que es la eh, moneda Que usa la aplicación No son dólares Esto que ven aquí 16.51 No son dólares Es la moneda de la aplicación Pero si ustedes Mueven el punto decimal hacia la izquierda Sería 1.65 dólares americanos Esto es lo que llevo el día de hoy que dice las ganancias de hoy Y los, los pasos que llevo hoy también ¿no? Que realmente no he hecho nada eh, No he salido ni siquiera de la casa Entonces prácticamente Esto es sin que yo haya hecho absolutamente nada el día de hoy eh, Y bueno, yo sé que como les había comentado esta aplicación no se van a hacer millonarios Pero 1.65 dólares Son alrededor de 30 pesos mexicanos Por ejemplo Y este O oh, es un euro Y bueno pues un, 30 pesos mexicanos o un euro Bueno yo sé que no es mucho Pero si ustedes dejan Si ustedes tienen más actividad Obviamente van a hacer más Y si lo dejan ahí un mes o dos meses Va a llegar un momento en el que ya Tal vez se puedan comprar un boleto de avión Para alguna Algún lugar a uh, irse de vacaciones o no sé. Eh, hay, más formas, hay más formas de ganar dinero además de caminar o correr. Y es el invitar a sus amigos. Y bueno, aquí este, lo único que tienen que hacer es picarle aquí invitar a sus amigos y les ponen las opciones para compartir en Facebook, Twitter o Instagram. Y cada vez que ustedes invitan a alguien y esa persona se une, ustedes ganan dinero y la otra persona gana dinero cuando se une entonces está bastante bueno eh, de hecho el link que les voy a dar abajo es para que ustedes también eh, le den clic se unan y les van a dar dinero eh, no sé cuánto pero les van a dar un dinero de bienvenida digamos y este y bueno también yo voy a llegar voy a ganar un, un poco de eh, alguna compensación de recompensa o algo así por, por haberlos invitado eh, y bueno, aquí también pueden, por ejemplo, aquí pueden comprar un iPhone X Si ustedes llegan a tener 9,999 monedas de la aplicación, ¿no? Entonces nada más se meten aquí, lo compran y listo eh, Yo, por ejemplo, en este fin de semana, porque pedí un pago la semana pasada Para ver si funcionaba y funcionó bastante bien Y ahorita, desde que pedí el pago hasta ahorita que... Fue el fin de semana, llevo, aquí está, este es el total de lo que llevo el fin de semana, que son 95 monedas y que son, bueno, serían 9.59 dólares americanos. Que bueno, pues, eh, que una aplicación te pague por hacer algo que ya haces, creo que está bastante bien, es prácticamente dinero gratis y no creo que nadie quiera decirle que no. Para ponerla a funcionar, simplemente le dan aquí en correr, y aquí cuando empiecen a caminar le ponen en GO y entonces les va a empezar a eh, monitorear la distancia recorrida y el tiempo ¿no? y bueno, eh, creo que está bastante bueno cuando terminen los pues, demás le dan pausa y aquí en el botoncito rojo lo, lo dejan presionado hasta que el círculo se llene y PUM aquí dice que la distancia recorrida es demasiado corta para registrarla obviamente fue porque no me moví para nada pero cuando ustedes lo hagan después de haber hecho una, una distancia decente pues ahí les va a aparecer cuánto fue y en cuánto tiempo y cuántas monedas ganaron por eso eh, y bueno eso es todo también una vez que terminen, cada vez que terminen su recorrido les va a preguntar si quieren eh, publicarlo por ejemplo aquí eh, y si lo, si lo publican, este les, les regalan también dos monedas o cuatro monedas, dependiendo de, de, de lo que hayan hecho, ¿no? Entonces, es bastante bueno, es nada más compartirlo y les pagan por eso, entonces creo que bastante bien. Esta aplicación además de que te ayuda a mantenerte saludable porque, vaya, te motiva a, hacer, a realizar actividad, pues aparte de eso te, te genera dinero y entonces... Creo que es bastante, bastante buena. Y bueno, eso es todo. Espero que eh, les sirva. Espero que les guste. Eh, me gustaría que dejaran una. En los comentarios, dejen eh, si a ustedes les gusta caminar. Estoy seguro que todo el mundo camina, aunque sea para ir a la escuela o para ir al trabajo o eh, cualquier cosa entonces si les gusta caminar o cuánto tiempo o cuánta distancia más o menos caminan al día déjenlas en los comentarios para que podamos ahí más bien pueda calcular cuánto más o menos pueden ganar al día con esta aplicación voy a tratar de eh, contestar todos los mensajes pero así ustedes van a tener una idea de que, de cuánto ganarían tan solo con la distancia de que hacen de su casa al trabajo, o de su casa de escuela, o lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, no olviden compartir el video con alguien que sepan que es medio flojo a veces, y, este, pues nos vemos en el próximo video, suscríbanse, denle like, pónganlo en favoritos, y nos vemos.